Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a contarles acerca también de, de un tema bastante importante cuando llegas a vivir aquí a Canadá, que es el hacer el resumen, el resume como hacer el tema del currículo, eh, la hoja que te permite conseguir una entrevista de trabajo bien saben que el tema de emigrar es algo que a muchas personas les llama la atención especialmente a países como estados unidos o como canadá este tipo, este tipo de países te permite tener una mayor calidad de vida una mejor seguridad comparado con algunos países especialmente con latinoamérica y este es uno de los grandes atractivos de canadá ofrecer esa seguridad y muchas personas están interesadas en quererse venir aquí a vivir a este eh, maravilloso país. Las personas hacen lo que pueden, lo que está en sus manos para ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos y si no a sus hijos, a sí mismos. Y no es para nada, ofrece la mejor calidad de vida comparada con otros lugares. Sin embargo, cuando llegas de este lado, eh, te toca encarar una realidad, eh, un tema que hace una especie de contraste con lo que tienes en, en tu país de Latinoamérica versus lo que tienes aquí en Estados Unidos o Canadá. Cuando estás en Latinoamérica, te vas a dar cuenta que todo es más como... más de palabra, más de forma, más de de adornar las cosas somos más amables somos más de estructurar un contenido y nos podemos llegar a tardar no sé por poner un ejemplo dos minutos en decir algo que se puede decir en cinco segundos la esencia del Latinoameric de latinoamericano es más como echar eh, verbo echar más palabra no ser tan directos para no ofender y aquí en Canadá estados unidos son más directos más a lo que se va y eso es más o menos lo que sucede con el resume le llaman el, el resume canadiense mucho se habla de cómo es hacer la hoja de trabajo cómo hacer esta presentación al estilo canadiense bien hacer ese estilo canadiense implica ser más directo a lo que lo de las especialidades o tus fuertes sin echar tanto choro el día de hoy les voy a explicar tres ejemplos eh, para que ustedes puedan ver cuál es el que mayor se acoplará a, sus, eh, a su perfil y si ustedes logran que esto se machee con su currículum van a estar del otro lado y bueno vamos a empezar a hablar de estos tres ejemplos el primero de ellos es el, el currículum funcional este va dedicado para aquellas personas que quieren o que tienen la oportunidad o quieren cambiar como tal de área de trabajo. Se va a distinguir por en la primera parte mostrar todas sus cualidades y en la parte de abajo mostrar el, las fechas de trabajo. El segundo eh, se caracteriza por ser cronológico. Justamente vas a poner el título del trabajo, las características que hacías y eh, lo pones en orden este, cronológico y el tercero es básicamente la combinación de ambos bueno, y ponemos aquí en la imagen vamos a ver el ejemplo de lo que viene siendo un currículum funcional podemos ver en la parte superior el nombre la calle de la persona donde está, está viviendo su número telefónico y su correo electrónico Después viene la, eh, el objetivo, ¿no? En este caso dice que quiere buscar oportunidades en la parte de, de accounting, ¿no? Y aquí eh, viene la parte de los highlights o qualifications. Podemos ver diferentes puntos y en todos ellos está describiendo la forma o las cualidades, las cualidades, las capacidades de esta persona. En la parte de en medio vemos la educación y training que tiene, ¿no? vemos como tal, eh, sin poner tanto detalle, es este, la escuela y el título que esta persona consiguió y en la parte de hasta abajo vemos el historial de trabajo, véase que este no se está combinando las cualidades, las capacidades de la persona eh, con, los, este, con los trabajos que llegó a tener. Este, eh, se está poniendo las fechas de cuando a cuando en la parte final, pero ya hasta abajo dice, si quieres mayor referencia, eh, se, puede, se puede conseguir, nada más este, haznoslo eh, saber, en la parte que dice reference, available o con request. ¿no? Entonces este es un ejemplo de un currículum funcional. En la parte de arriba son los highlights o qualifications, tus capacidades tu manera, este, tus, tus cualidades, tus eh, fortalezas, este, la educación y detalle resumido de la posición de trabajo. Ahora veamos el ejemplo cronológico. En la parte del ejemplo cronológico, pues vemos de esta manera eh, igual el nombre, la dirección, su teléfono y correo electrónico. El objetivo es el mismo. Pone en la parte de arriba la educación y el training. Y este, ahora sí, si te das cuenta, aquí viene 1, 2, 3. Y viene este, justamente la parte del de, eh, título. Por ejemplo, vemos Bonsor Company, Borna BBC, Account pay Payable Clerk. Y viene 2, 4, 5 características. Eh, viene, está la fecha. Viene la parte de eh, Deer Lake, Borna BBC, Insight Self-Representative. Ahí pone tres ejemplos, después eh, también pone la fecha. Viene Edmonds Company, Borna BBC, y viene tres ejemplos de las características que hacía de esta posición de trabajo. Y hasta el final viene como sus highlights o qualifications. Pone cuatro de manera muy general. Y bueno, este es como el cronológico, viene desde la parte este, más reciente hasta la parte más antigua y por último tenemos el combination el que está combinando tanto la parte funcional como la cronológica si se dan cuenta en la parte igual viene nombre dirección este teléfono y viene correo electrónico y aquí si se dan cuenta por ejemplo comparado con el anterior que viene siendo el cronológico los highlights of qualifications también vienen de este lado son dos, cuatro, seis, son siete puntos, ¿no? Este, dentro de estos siete puntos, digamos, son un poco más de los eh, que se marca en la, la parte de, este, cronológico eh, pero a su vez, adicionalmente de la escuela o la educación, viene otra vez nuevamente como el, las actividades que se realizaron en cada puesto de trabajo con su respectiva fecha. Vienen los tres, este, los tres puestos de trabajo que ha tenido esta persona, su, en dónde estuvo trabajando, la locación y los diferentes puntos de las cualidades que estuvo trabajando. Estos son los tres eh, ejemplos que tenemos. Si se dan cuenta, en los tres se tiene la misma información de diferente manera. En ambos, en los tres... Se está mencionando, sin poner tanto choro, sin poner tanto contenido, los puntos principales de trabajo o las principales actividades que realizó eh, la persona que está buscando su oferta de trabajo. De estos tres, cualquiera les va a funcionar. El que se sientan más cómodos, si hacen que su currículum machee con estos tres, van a estar del otro lado, ya que cuando estos currículums vitae llegan directamente con la persona, no tiene que estar buscando hoja tras hoja para poder encontrar cuáles son las palabras clave. Usar palabras clave, por ejemplo, eh, si te dedicas a una profesión o a algún tipo de oficio, todas las, todos los trabajos tienen siempre keywords, las palabras clave. Mientras mayor keywords pongas en este resumen de vida, que solamente de preferencia lo hagas de una hoja. Este currículum debe ser de preferencia de una hoja. No tengas dos o tres, cuatro. No, eso es muy de Latinoamérica. Aquí es más como una hoja y con esa hoja tienes que ser capaz de desglosar tus capacidades principales. Este, estos son los ejemplos que te van a poder servir. Lo podemos decir de alguna manera porque nos ha servido. Este, eh, yo también lo que les puedo comentar es que tuve la oportunidad hace poco, hace algunos días, en mi trabajo aquí en Canadá, de hacer una entrevista de trabajo eh, a personas que estaban buscando entrar a la compañía, específicamente en nuestra área. Entonces, algún patrón en común que vi es que suelen tener esa información este, muy puntual. Eh, mientras más puntual seas, sin tanto choro, te va a ser bastante útil para que las personas, eh, tanto recursos humanos como en la parte técnica o como tal la parte profesional o en su defecto la parte este, de algún oficio, pues que de alguna manera llamen, te, te estén buscando. Y bueno, de momento eso sería todo Gonzayas. Espero que estos ejemplos les hayan servido. Este, cuídense mucho échenle todas échen este, todas las ganas hagan que su sueño se haga realidad eh, make it real, make it happen nos vemos muy pronto bye bye